de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal bueno en este caso tenemos acá un Samsung J260 bueno yo les voy a indicar un método para eliminar la cuenta, primero tenemos que conectarnos a una red Wi-Fi si es que no funciona vamos a, a ir acá a llamar a emergencia para probar el primer método y llamaremos el 112 entonces damos en llamar ahora vamos a esperar que nos conteste porque a veces no te contestan y en cuanto te hayan contestado en la parte de arriba te saldrá tres puntitos y vamos a indicar según cómo sigue el proceso entonces vamos a esperar que nos contesten para poder iniciar con el proceso de eliminar cuenta de Google este Samsung J2 Core vamos a esperar entonces si es que no nos contesta vamos a probar con otro método como ustedes pueden ver está tardando tanto y creo que no lo van a contestar ojo no vale intentar tantas veces ya que no te van a contestar como a mí me sucedió en este caso no me están contestando la llamada 112 vamos a esperar nuevamente como ustedes pueden ver no me están contestando vamos a cortar entonces no se pueden enviar mensaje ahora una vez que estemos acá ya vamos a probar con otro método bueno gente yo les dejaré la, en la descripción del video Les dejaré el link donde a mi blog, a mi blog Para que puedan descargar lo que es el FRPG Hacker Primero los pasos que deben hacer es descomprimir e instalar en su PC Una vez que eso ya hayan hecho lo van a proceder a abrir y seguir con el proceso Y vamos a conectar con un cable USB hacia el teléfono Desde la PC hacia el teléfono vamos a conectar entonces en este caso ya lo hemos conectado. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a escanear el puerto. En este caso no se nos reconoce. Vamos a probar nuevamente. Lo vamos a dar que no. Nos dice nos pide cargar nada. Vamos a escanear el puerto entonces. Y en este caso ya sí si te apareció no. ¿Qué vamos a hacer acá? Vas a dar donde dice la opción del ir. Acá donde está esta opción del aire. Y vas a colocar un número de nuestro pedido. En este caso voy a colocar el 123. Y lo vamos a dar donde dice... Dial, entonces vamos a esperar. Ahí va a ingresar la llamada, como ustedes pueden ver, a nuestro teléfono. Y qué vamos a hacer acá: vamos nada más y nada menos que cortar la llamada y dar donde dice mensaje. Una vez que estamos ahí, en este caso, yo he probado con un link de YouTube, pero ya no ha funcionado. Ya voy a desconectar nada más, nada menos de la PC mi dispositivo. Ya el programita fue útil solamente para eso y acá ya voy a hacer otro tipo de proceso qué vamos a hacer entonces vamos a dar en el icono de llamadas y voy a borrar este número y crearé un contacto entonces por ejemplo un número voy a agregar un número yo 976 ya ahí lo tenemos lo voy a dar en crear contacto acá donde nombre le voy a poner un nombre por ejemplo Daniel es un ejemplo nada más y lo voy a dar hacia arriba, voy a deslizar hacia arriba, vamos a ver donde dice ver más, acá donde dice ver más lo vamos a donde dice ciudad, yo lo voy a poner Lima, una vez que estemos ahí pues lo voy a dar en guardar, y de la parte de arriba voy a retroceder hacia atrás, y en este caso miré a los tres punticos que están en la parte derecha arriba, y lo voy a dar en contactos, como ustedes pueden ver ahí lo tenemos el contacto que he guardado, voy a seleccionar ese contacto, y lo voy a dar donde dice detalles ahora una vez que ya te abre el contacto vas a dar donde está el icono de, de, de, de ubicación y automáticamente ya te va a llevar a google chrome lo darás a aceptar y continuar te va a abrir google maps Go. una vez entonces que te abre esa opción que vas a hacer vas a deslizar hacia la parte de arriba lo darás en compartir Nos darás acá la opción Google Go. Te abrirá nuevamente otra pestaña. Lo darás usar 50. Y esperemos que nos cargue un contenido ahí. ¿Lo das listo. Vas a seleccionar cualquier por cosa. Por ejemplo voy a seleccionar el de acá. Me va a cargar. Una vez que nos cargue entonces voy a dar en las tres rayitas en la parte de abajo. Lo voy a dar a abrir en el navegador automáticamente nos redigirá a Chrome damos siguiente y no gracias ahora lo que vamos a hacer acá ya es un proceso más fácil, es descargar las aplicaciones, primera aplicación que viene a ser es QuickChu entonces vamos a descargar QuickChu Maker. yo voy a descargar ya de Uptodugon no me funciona, voy a descargar de otra página voy a descargar a ver, de la página de acá Voy, doy una vez en descargar Nuevamente voy a seguir, doy descargar Vamos a actualizar permisos, continuar, permitir Descargar rápidamente, en cuanto se descarga lo vas a abrir Abrir Y lo vas a dar configuración Vas a activar esta opción de Chrome en este caso está un poco A ver, vamos a intentar nuevamente Dándole acá en la parte de arriba descargas vamos a abrir entonces Switch maker configuración activamos el permiso e instalar entonces esta aplicación vamos a esperar que se instale en cuanto se termine de instalar lo vamos a dar en abrir y acá vamos a buscar una opción donde dice parpadea la flechita vamos a dar inicio vamos a esperar que nos encuentre entonces en la parte de abajo tenemos inicio de Samsung Experience experiencia vamos a dar ahí en el segundo y lo vamos a dar pruebe Como ustedes pueden ver ya estamos en inicio del teléfono pero ese proceso todavía no termina ahora vamos a google chrome nuevamente descargamos otra aplicación que es acá remote entonces vamos a esperar que se nos cargue la página entonces vamos a la primera opción para descargar remote en el color azul vamos a ver donde dice descargar esperar un momento que nos cargue, en la parte de abajo vamos a cerrar esta pestaña donde dice español y vamos a aceptar la descarga rápidamente ya va, según tu internet vas a descargar esto entonces amigos, ya vamos a tres puntitos de descargas remote ya se ha descargado vamos a instalarlo como cualquier aplicación y vamos a esperar un momento que se instale entonces, vamos a esperar que se termine de instalar remote porque si no no va a funcionar el proceso que estamos haciendo. En este caso el programita que lo tenemos ahí en pantalla Del el FRP hacker. El programita como les estaba diciendo les voy a dejar en mi blog en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo. Yo ya lo tengo acá por ejemplo aplicación instalada. Voy a dar finalizar. Ahora voy a hacer otras configuraciones. Daré hacia atrás, hacia atrás, hasta que me vuelva al inicio. Ya, una vez que estoy acá en el inicio entonces lo que vamos a hacer es el siguiente es lo que vamos a hacer es lo siguiente ir a ajustes donde dice bloqueo de seguridad la opción donde dice otros ajustes de seguridad daremos en la opción que tenemos acá pp de administración desactivamos en, en este caso vamos a esta opción desactivamos ahora Vamos a ir hacia atrás nuevamente Vamos a donde dice Aplicaciones Y notificaciones Acá lo vamos a dar en todas En la parte de arriba de nuestros puntitos Mostrar aplicaciones del sistema Acá buscaremos la aplicación Google Play Service o servicios de Google Play Que es lo mismo Para deshabilitarlo Para que nos pueda ingresar la cuenta Entonces vamos a buscarlo Acá lo tenemos, servicios de Google Play desactivar y daremos nuevamente hacia atrás hacia el inicio una vez que ya estamos en el inicio del teléfono nuevamente iremos a ajustes y e iremos donde dice opción cuentas cuentas añadir cuenta vamos a poner de google ya de una vez estando acá pues te va a pedir tu correo electrónico o tu cuenta gmail que tú tienes en este caso vamos a colocarlo Vamos a dar en siguiente, colocaremos nuestra contraseña. Es algo privado, voy a pasar el video. Voy a dar en ir y ya se nos estaría reconociendo la cuenta. En este caso, vamos a esperar nada más unos segundos para poder. En este caso, dice Remote se ha detenido ahora. Rápidamente, vamos a volver hacia el inicio. E iremos donde la, la opción que ingresamos al primero, bloqueo de seguridad. Nos vamos a otros ajustes, aplicaciones de administración de dispositivo. Activamos esta opción, activar nuevamente. Nos vamos hacia atrás, así de forma rápida. Atrás, nos vamos acá nomás a las aplicaciones y notificaciones. Mostrar aplicaciones de sistema en la parte de arriba. Mostrar aplicaciones de sistema, todas desactivadas. Lo ponemos y en este caso nos va a aparecer el servicio de Google Play. Activamos y esto sería todo. Ya una vez que hayan activado estas opciones pues solamente les quedaría reiniciar el teléfono y ya estaría con la cuenta agregada vamos a reiniciar entonces y vamos a esperar nada más que nos reconozca la cuenta ahora vamos a avanzar los pasos de este dispositivo como lo estaba repitiendo hay que tener cuidado lo que es el wifi fi siempre hay que conectarse a una red para poder hacer el proceso no voy a hacer que vaya a ser la llamada y después va a ser una pérdida de tiempo entonces vamos a esperar que se conecte para poder avanzar los pasos y también como le está diciendo el programita les voy a dejar yo en la descripción del video que les llevará a mi blog para que ustedes puedan descargarlo damos acepto vamos a esperar que nos reconozca la cuenta ahí sale cuenta agregada siguiente damos nuevamente Lo damos no restablecer Vamos ahora no entonces, saltar todas formas. No, gracias. Nos pide aceptar términos de Google. Vamos a dar aceptar. Últimos retoques. Hay que tener paciencia para poder saltar estos pasos y finalizar. Ya eso sería todo listo. Quedó nuestro dispositivo. Eso sería todo. Espero que me den un buen like, que se suscriban a mi canal y estaré con muchos más aportes para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video.